Los jóvenes deben mostrar interés en este tema y estar a la altura de las circunstancias en el ámbito de las negociaciones. Haber, yo creo que eh, no serán los que están hoy, pero los futuros representantes ante esos organismos deben ser chicos que hoy juegan a la pelota en la calle. Pero si nosotros no podemos enviar a cualquiera es decir, debemos enviar a esos organismos, para que haga un efectivo reclamo, eh, gente preparada. Y yo creo que ahí está donde... Es decir, no podemos darle la información y que él vaya, no. Yo creo que eso se gesta desde, desde el inicio de la formación, eh, desde la escuela. Malvina tiene que estar, no por la guerra en sí, porque eso fue un hecho, digamos... Eh, aislado. Malvina es, no, no, eh, tiene que estar en, eh, por muchas razones, digamos, desde lo geopolítico, desde la, desde la explotación económica, desde que está dentro in, inmerso dentro de un mar donde tiene mucha riqueza. Tiene que estar en la formación, digamos, en el Instituto de Formación Docente, en la primaria, en el secundario y también en el universitario. No, que no pase solo por el interés de un profesor, que sí, hoy vamos a ver Malvina, No, tiene que ser como cualquier otro tema. Y bueno, hoy no se han establecido esa, esas políticas. Como, cosa de que un chico, cuando llegue a ser un adulto y tenga que ocupar una función, ese tema no pase de lado que sea como parte de la política de Estado. Porque acá, cada gobierno que asume, es como que le da su impronta. Y a veces, eh, en vez de avanzar, se retrocede más de lo que se avanza. Por eso es importante que, que esté en, en la sociedad el tema Malvina, Que sea la presión que tenga cualquier político que nos represente eh, eh, los organismos internacionales.